Car Car Alejo Carpentier, lo real maravilloso, que fue lograr efectivamente que se empezara a concretar la mesa de diálogo. Eh, una cosa que para nosotros fue, y que ustedes no tienen la culpa, ustedes son trabajadores de los medios y trabajadoras de los medios de comunicación. Y es como cuando comienza eh, eh, el debate, es decir, las preguntas hacia la insurgencia, Caracol y RCN dejaron de transmitir. Y Caracol y RCN desafortunadamente... Eh, para unos, afortunadamente para otros, se constituye en, en el medio, en el espacio donde la gente se entera de lo que pasa en el país, bien o mal, pero se entera. Y creo que una de las cosas importantes para que la gente pueda tener una comprensión total, además de los discursos, es que el Estado colombiano habilite precisamente eh, el medio oficial, que es el canal institucional o el canal, eh, o, o señal Colombia, bueno, lo que realmente recoge eso. Nosotros pensamos que cada uno en su espacio planteó lo que tenía que plantear. Yo podría decir que el gobierno nacional eh, hizo una defensa a fondo reconociendo los avances que se han logrado en los acercamientos del respeto por las FARC de los acuerdos. O sea que no ha habido eh, ninguna cosa que pueda, ninguna conducta que pueda señalar que la, que la insurgencia no ha respetado hacia, hacia donde va caminando. Pero también podía uno plantear... Y lo, y lo dio a conocer en lo poquito que vimos después eh, de la de la transmisión de la rueda de prensa, cuando en la introducción de los acuerdos eh, el señor Granda lee precisamente y da cuenta de que hay elementos que pueden ir mucho más allá de los cinco puntos que se pactaron. Yo no creo que sea un exabrupto para el país que el país conozca dónde están las multinacionales. No creo que sea un exabrupto para el país que se conozca lo que ha significado eh, la concentración de la riqueza y de los privilegios. Yo no creo que sea un exabrupto para el país decir que el sistema financiero, en lo que va corrido del año hasta diciembre, se ha embolsillado 42 billones de pesos que tienen que ver con lo que los recursos de este país ponen al servicio de ese sistema, pero además que esa cifra es el presupuesto de la nación el año entrante. La recogen en un grupo eh, privilegiado de este país. Entonces, yo creo que señalar un modelo por parte de la insurgencia y señalar la, la permanencia de otro modelo por parte del gobierno no significa eh, un diálogo eh, contradictorio o diametralmente opuesto, son las visiones que se tienen, que puede que no las compartan unos, otros podemos compartir eso y e ir más allá. Pero lo fundamental en esto es que si los dueños de los medios de comunicación van a generar un pide eh, eh, como el que se está tratando de generar en el día de ayer, cuando creo que lo importante que había que decirle al país, lograron encontrarse, ya se sentaron, comienza la discusión de una agenda con visiones distintas del país. Si no fuera así, no habría mesa de diálogo, no habría debate, porque entonces aquí no hay nada, aquí no hay guerra, aquí no pasa absolutamente nada. Creo que lo esperable era que cada uno profundizara en lo que considera que debe ser la discusión de la agenda de paz. No, yo creo que eh, no, no es que no haya reconocimiento y en eso también yo creo que una, una especie de manejo mediático como tratando de concretar o concentrar simplemente eh, el evento de ayer en lo que significan las víctimas. Nosotros vimos por ejemplo un programa de una de las, que, de las estaciones de televisión importantes que no vamos a mencionar aquí que todo el tiempo transmitió escenas que sí, a todos nos sobrecogen, pero que querían simplemente como dar a entender que no pueden haber acuerdos de paz que no se puede avanzar. Yo creo que a medida que si vaya avanzando el debate y la discusión, eh, las FARC y el, y el gobierno tendrán que hablar sobre el tema de las víctimas. Ese es el acuerdo especial que propone esta mesa desde colombianos y colombianas por la paz donde uno de los temas tiene que ser las víctimas de Estado y una larga guerra tan profunda va generando hechos por parte de la insurgencia que da lugar también a las víctimas yo creo que eso es parte de lo que se va a ir ganando y que nosotros aspiramos participar con el tema por ejemplo de, desapar de desaparición forzada en la mesa de discusión y de debate ustedes van, eh, para el directo para que <tose> el tiempo ustedes van eh, ya se instaló la mesa de eh, diálogos ya eso estándar. Ustedes como colectivos de la sociedad civil, ¿qué es lo que están proponiendo específicamente que se debe hacer en esa mesa de diálogo? ¿Y qué actividades van a desarrollar para ambientar eh, los diálogos de paz en todo el país? Bueno, nosotros lo que proponemos y lo que exigimos además porque es un derecho constitucional es la participación en la discusión. No de esa agenda, sino de elementos que hemos construido en la ruta social eh, por la paz, donde están, como ustedes pueden observar eh, las iglesias los distintos credos religiosos del país, donde están las mujeres, donde están la, los desplazados y desplazadas, donde están eh, todas las organizaciones que hemos logrado construir estos procesos de tiempo atrás, que no son de ahora, que son muy largos, son más de 25 años de ejercicio en la búsqueda desde las organizaciones o desde la ciudadanía de la calle, de lo que significa precisamente la participación en los procesos de paz. Actividades muchísimas hemos venido desplegando hoy, por ejemplo... Eh, está el Festival por la Paz, que arranca aquí en el Parque de los Periodistas y termina en el Parque, la, en el Parque Nacional. Está también el gran evento que se va a hacer eh, por la solución política el próximo 15 de noviembre en, en la Plaza de Bolívar. E igualmente el 4, y 5 y 6 de diciembre eh, del gran evento internacional, donde nosotros creemos que es la hora de la paz, donde recogemos las experiencias no solamente de procesos regionales, locales en el país, sino que también queremos recoger las experiencias de procesos que han ido avanzando de manera muy importante. Por ejemplo, el, do, el, el, el próximo mes puede ser posible que la izquierda le gane en el país, gane en España las elecciones. Y ese es producto precisamente de la búsqueda de una solución política y es importante y nosotros lo saludamos desde aquí como también saludamos la discusión política pública que hay en Sudáfrica, por lo que los diálogos, los acuerdos se quedaron y la sociedad surafricana está viviendo procesos muy graves en términos de la exclusión social, o lo que pasa en El Salvador con Las Maras, porque esta gente no pudo realmente hacer parte de la sociedad y se constituyó en... en Jóvenes al servicio de las mafias eh, de, de carácter internacional, es decir, una serie de actividades que recojan, que llenen de contenido, pero sobre todo una cosa muy importante. Quienes estamos aquí y quienes no estamos aquí, que hacemos parte de todas las plataformas en la construcción de la paz, consideramos que sin nosotros y sin nosotros es importante un acuerdo legítimo, es decir, sin el país nacional. Sin la ciudadanía de la calle, sin la gente del común y corriente, no es posible que el gobierno nacional pueda restringir los acuerdos simplemente a lo pactado en, en, en, los, en, los, en, los, en lo que antecedió, lo que inició los diálogos de paz en el día de ayer. Hace, la mayoría cree que que es. ¿Incluso la gente de la empresa me decía ¿no que esto va a Aquí? A ver, nosotros tenemos una experiencia eh, como colombianos y colombianas por la paz y valga la pena decir aquí que colombianos y colombianas por la paz también resume un gran conjunto de organizaciones eh, que nos conjuntamos con la marcha patriótica que hacemos parte de sus espacios del Congreso de los Pueblos y que podemos presentar como una experiencia eh, aprendida, como, como cosas aprendidas en, en este ejercicio, lo que fue el proceso de liberaciones eh, entre la insurgencia de las FARC y entre la sociedad civil y el gobierno, hablando pues de sociedad civil, lo que es colombianas y colombianos por la paz. Nosotros nos demoramos para terminar ese proceso casi cinco años. Y cuando comenzamos se alegraron por las primeras liberaciones. Se frustró la participación de un gobierno que hoy es eh, garante del, del proceso como es Venezuela, pero la sociedad, es decir, quienes veníamos trabajando en lo que significaban la defensa de los derechos humanos y, y sobre todo la posibilidad de la apertura a lo que llegó el día de ayer, insistimos en que esto debía darse. Yo creo que lo que hay que decirle al país que invertir tiempo en la democracia no es perder el tiempo, que invertir... Eh, en la posibilidad de que los acuerdos que se logren sean acuerdos duraderos y no efímeros y que no deconstruyan con el paso de los días y del tiempo lo que se logró, eh, no significa que no se vaya a dar. Nosotros creemos que todas las plataformas que estamos aquí, además de nuestras agendas, las agendas que estamos y que hemos venido construyendo, una de las tareas fundamentales es servir de, de apalancamiento como una mesa situacional de la discusión, de los hechos que se van a, que se pactaron en la agenda, pero también como lo dijeron ellos ayer, ellos nos convocaron a ayudar, a participar y nosotros lo vamos a hacer. Es decir, nosotros vamos a trabajar en documentos, en elementos que además que una de las cosas importantes es decirle al país, esto no es como motilando locos. Esto es un proceso donde hay no solamente eh, individualidades sino especificidades y donde hay una, una discusión muy fuerte que es la discusión sobre el modelo. Si eso no fuera así no habría una, una discusión por un lado que reconoce la lucha armada, que es lo que hizo el gobierno nacional y que los reconoce como actores políticos. Una discusión política de las sociedades como la que estamos dando nosotros. Nosotros no creemos que esto se despache en seis meses. Nosotros creemos que esto va a tener una larga discusión, que no puede ser ad infinitum tampoco, pero que va a lograr con la paciencia, con la persistencia de las organizaciones y sobre todo... El gobierno nacional tiene una, un elemento, eh, un instrumento muy importante en sus manos que nosotros creo que lo reconocemos como una falencia del proceso y es la, la posibilidad de influir en los medios de comunicación. Y creemos que los, las cadenas privadas no se pueden con, convertir simplemente en voceros oficiales. Tienen que ser realmente voceros de la sociedad colombiana, representar las expectativas de la sociedad. Y en ese orden de ideas, nosotros le solicitamos al gobierno nacional que habilite el canal institucional que es de los colombianos y las colombianas, porque es pagado con la plata de los impuestos de los colombianos y de las colombianas. Y que nosotros necesitamos que la próxima iniciación en La Habana sea transmitida oficialmente para que si las cadenas privadas les toman la decisión, de no, de no pasarlo, ¿no? pues eso está bien porque ese es un negocio. Lo de nosotros es la democracia y la democracia no es un negocio. La democracia es un derecho y la gente tiene todo el derecho a estar informada para poder tener opinión y no lograr inclusive que la gente vaya acumulando en, en expectativas negativas frente a lo que puede ser la buena culminación de un proceso de paz. Y yo creo que decirle, porque para nosotros este es un tema crucial e importante, a las cadenas eh, privadas, a las estaciones de radio y de televisión, que la mejor contribución que le pueden hacer a la paz no es el bache que vimos muchos en el día de ayer, que cuando vayan a hablar los de la edad se cancela la transmisión porque eso deja un vacío en quienes estamos construyendo escenarios de la paz pero deja también una desinformación negativa e intencionada en un país muy desinformado que no sabe si quiere la paz o quiere la guerra ayer el presidente del senado dijo que le cambiaba unos años de cárcel a los líderes de las partes por una columna en el congreso ¿qué, qué opinión le merece eso al punto de una posible participación política? De los todo eso se parece como a un desfile fashion y, y realmente no es un desfile de moda eh, el tema de la paz en este país. No es lo fashion lo que le, le encante a la gente, lo que le escucho oír a unos cuantos que necesitan que desocupen los territorios del coltan o los territorios del petróleo o los territorios del oro o de, o de las aguas o, o, bueno, o de las represas del quimbo. Yo creo que no se está hablando simplemente de unas curules o de unos carros o de unas cuantas apartamentos o de viviendas aquí se trata de la construcción real de la democracia y se trata realmente de que se pueda participar y que se pueda participar toda la sociedad no simplemente la insurgencia porque eso sería negar que nosotros existimos como conjunto de realidades frente a la construcción de la paz o sea, el país nacional no se siente representado ni en el Congreso de la República no se siente representado en la oficialidad del gobierno y tampoco en la insurgencia el país nacional tiene agendas claras que discutir, muy importante para algunos podrá ser defender las curules que hay ahora y de pronto crear otras más, no, para nosotros no es eso, para nosotros es llega que realmente a participar directamente sin la representación nefasta que generan las camarillas, las mafias, que da lugar al paramilitarismo en, el, en las instancias del Estado y que nosotros no creemos que estamos buscando eso. No creo que esa sea la solución. Muy respetable la propuesta de pasarela del presidente del Senado de la República, pero creo que esto no es una moda. Esto es un mucho más que la discusión de la, de la democracia profunda y sobre todo la construcción de ciudadanía de acabar con esa, esa ciudadanía sierva a una ciudadanía participativa donde todos nos sintamos haciendo parte de la construcción de la nación. Doctora, ¿De qué manera podrían participar los paramilitares en, en, esta, en esta mesa de diálogo sobre la construcción de la paz? ¿Cómo ven ustedes que ellos podrían ayudar en la construcción de la paz? Yo creo que ellos han venido y deben seguir en esa ruta, decir la verdad. Creo que para el país es muy importante saber quiénes son los doce apóstoles, porque son ahí, precisamente, donde se, donde se organiza el paramilitarismo. Y es en ese sector que representa sectores del empresariado, no todo este país, eh, con grandes intereses económicos de las multinacionales y también de empresas nacionales, que podría decirse que estar en la mesa es fundamental. Por eso a nosotros nos preocupa, porque hay una serie de coincidencias entre ellos, y quienes dicen que no se puede tocar el modelo de desarrollo porque el nacimiento, el surgimiento y la permanencia del paramilitarismo tiene que ver con ese statu quo económico y social y político que hay en el país. Así que yo creo que eh, eh, el gobierno nacional tiene la sartén por, por el mango y es eh, consolidar el proceso de justicia y paz eh, hacer las modificaciones y en eso creo que puede ayudar mucho el presidente del Senado para que realmente se profundice la verdad sobre los procesos que se han venido adelantando y no quitarles la voz para que no puedan seguir diciendo la verdad, todo lo contrario, en la medida que se conozca quiénes son los que instigan, los que crean, los que forman los grupos paramilitares que no... No, no puede pensarse que eso surge solo, que eso sale por generación espontánea. Eso es la creación de un sector muy influyente, muy impo importante, de, de poderes fácticos de este país que lo gobiernan. Y yo creo que eso es necesario. No creo que ningún acuerdo de paz, ni por la insurgencia, ni por la sociedad civil o por el país nacional, se pueda cerrar si no se resume claramente la discusión de la desaparición por parte del Estado de lo que es el paramilitarismo. Bueno, eh, es importante repetir para llenar de, de, de, de fuerza el, el argumento, recordar aquí por ejemplo lo que están haciendo las mujeres con el festival de, de, de las mujeres por la paz, eso tiene que ver como uno de los objetivos concretos en la construcción de esa agenda de paz, reiterar que no solamente en lo nacional sino en lo rural en lo rural recoger las experiencias de lo que es por ejemplo una, una lucha popular importante el Quimbo la lucha que han dado los compañeros y compañeras lo que están haciendo los compañeros y compañeras en sus luchas en el Putumayo por ejemplo eh, lo que han hecho en Urabá, con la Comunidad de Paz de apartado, que además ha merecido no solamente el reconocimiento del gobierno, sino también de las instancias de derechos humanos a nivel internacional. Lo que nosotros, eh, y las tareas que nosotros hacemos aquí, pero que se concretan en movilizaciones, como por ejemplo el Festival de Paz Hoy, el Festival de las Mujeres, el evento de la solución política en el Parque de la 93, el evento de, de la... que son claros, no solo que vamos a hacer 4, 5 y 6 de diciembre, tienen que ver con unos objetivos que son claros, no solamente en la búsqueda de experiencias eh, anteriores eh, positivas, en la búsqueda de, de, de eventos que se han dado en el país, sino también cómo se concretan en acciones y esas acciones son precisamente lo que estamos mencionando aquí. Sí, Colombianos y Colombianas por la Paz, eh, con el conjunto de organizaciones y de personas que hacemos parte, pues está haciendo una campaña. Eh, de cuñas, invitando a ropar la paz la paz como un asunto tuyo, mío y nuestro eh, las vallas que comienzan a verse en todo el país a partir de hoy y también eh, lo que se llama la afichada de las grandes eh, ciudades más importantes del país llamando a la gente a participar en la paz yo creo que el reto más importante que tenemos todos es no permitir que se levanten de la mesa de, de discusión y de debate son las imágenes que nos llegan en este momento desde el norte de Bogotá, desde el Club de Ejecutivos, donde la ex senadora Pidal Córdoba acompañada de miembros de la Marcha Patriótica y colombianos y colombianas que ellos vas ha dicho cuál espera que sean las alternativas o cuáles son las alternativas que ellos van a presentar al equipo negociador del gobierno y de las FARC en estos diálogos de paz que iniciaron en el día de ayer en Oslo, la capital de Noruega. Para hacer un pequeño resumen de lo que dijo la ex senadora Piedad Córdoba. Inicialmente, y lo que piden eh, de primera mano es que la sociedad civil haga presencia en estos diálogos entre el gobierno y entre las FARC. Dice que es muy importante que se reconozcan las diferentes experiencias de diálogos en países donde ya ha ocurrido esto y en diferentes procesos de otros países, como los de Guatemala, los del El Salvador para que lo que ocurrió en esos diálogos, o muchas de las cosas que ocurrieron en esos diálogos, no se vuelvan a repetir, que no sean errores en los que caiga entonces Colombia. Dicen que hay que hacer, cuando es muy importante que sepan qué hay que hacer cuando acaba la guerra, qué deben hacer con los combatientes que quedan, por decirlo de alguna manera, en el aire. Dice que eso es muy importante saberlo y eso se aprende precisamente de las experiencias que han vivido Países como El Salvador y Guatemala, como lo expresamos anteriormente. Dice además que hay que pensar en el modelo de desarrollo para tener en cuenta estos diálogos entre el gobierno y las FARC. Que hay que dar a conocer también los eh, logros que se han dado en diálogos anteriores y en los últimos años, en el país que hay que reconocer lo que han hecho los afrodescendientes, lo que han hecho los indígenas que todo esto hay que reconocerlo para llevarlo precisamente a la mesa de negociación, dice hay que decirle al país que no surgimos con estos diálogos de paz se refiere especialmente a este grupo de colombianos y colombianas por la paz y también de marcha patriótica, dice que ellos surgieron hace mucho tiempo atrás y que precisamente hoy con estos diálogos que empiezan es que se están viendo los resultados de lo que ellos iniciaron hace muchísimo tiempo y lanzó una frase contundente dice compartimos la visión que tiene la insurgencia sobre el Congreso de la República y no dijo más ha dicho además que van a recibir eh, y que van a ser eh, diferentes eventos a lo largo de todos estos meses de este año y que el año entrante también, entre ellos una marcha por la paz que va a arrancar desde el Parque de los Periodistas aquí en Bogotá y va hasta el Parque Nacional. Son diferentes eventos eh, que se van a llevar a cabo en el marco de estos diálogos de paz que ellos no quieren dejar precisamente que se hagan solos y piden entonces que sea la sociedad civil quien eh, encabece todas estas marchas para que puedan llegar a los diálogos que el gobierno y las FARC permitan precisamente entonces que la sociedad civil se acerque a ellos y les diga lo que tienen eh, que hacer o lo que ellos creen desde el punto de vista de las víctimas que deben hacer, porque lo que dice la ex senadora Piedad Córdoba, es que no saben qué hacer porque pues, la sociedad civil, que es quien se ha visto afectada a lo largo de todos estos años con la guerra que vive el país, pues no va a estar presente en la mesa de negociación. Entonces les recordaba, era la rueda de prensa de la ex senadora Piedad Córdoba, que hablaba desde el Club de Ejecutivos del Norte de Bogotá sobre las alternativas que y a las FARC en estos diálogos de paz que inician ahora que está sucediendo. Hoy comenzaron.